¿Así, amigos, no? entonces, L校aiento, así como nos se la televisión documentales like transmitidos documental a la radio tiramos chicos tiramos del día y cuando hablamos del plano tenemos la radio se imaginaron lo que estaba cuando hablamos del plano entonces se que les gustaría escuchar en la radio like personalmente los sí. Ay, de... Cuando terminemos a los ustedes, los a viejas, ustedes se contar, Hablamos los con caras, a los indígenas, a a los indígenas, a a los a despertó con el suelo, el de su no no, listo, estamos ensayando chicos hacemos salió del baño, para que hablen? ya si salió del baño... listo, vamos a hacer 20 años pero vamos Listo, chicos, ya, ya, vamos al aire, John, salió del baño, salió del baño, se vistió rápido, tomó su bolso, no, pero todavía no entres con los efectos no. salió del baño, se vistió rápido, tomó su bolso y bajó a toda velocidad, las escaleras de madera, entró a la cocina, su madre estaba escuchando las últimas noticias en el radio. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Suerto no que estás de muy buen ánimo hoy. Sí. Ah, sí, es que vamos a preparar el proyecto de ciencias naturales y tenemos ya hojas. ¿sí? Terminó los huevos y sorbió el último trago del café. Mm. Salió corriendo. Afuera de su casa estaba timbrando a Dalbert. El amigo que siempre lo recogía. Cerró en un portazo la casa y chocó la mano de su amigo. Traje. No queda muy cortado. ahí. Sí, Véntate, no, pues divierte. O sea, que al aire no, quede esa no, vaina. Es el año mío, sí mío. Sí, sea, sí. Pero pilar, pilas con los efectos. A lo último, no, no, los, no. porque los efectos solo no, que los haga Chris con lo que vaya oyendo. no esperes a que suene. Ah, bueno, O sea, no esperes a que suene, sino que vos seguís y ya se los suene. O sea, salió del baño. Pero igual escúchense y hagan pausitas. Eso, para que lo No, Igual como estamos en televisión, para que en algún momento la protagonista del sonido. Mira. Y pues hacerlos con esta a ver. a no no no ¿no? no ver. versión beta su novela enviados del futuro inicia en el capítulo anterior de enviados del futuro Julgoyo Santa santamaría se fue a dormir pensando en el proyecto de ciencias que presentará con sus demás compañeros del colegio despertó con el sonido ensordecedor de su reloj despertador se metió ahí mismo a la ducha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 Uh -huh. ¿a qué horas te vas a reunir con tus compañeros? Después de clases, apenas salgamos, vamos a ir al café de la 34. Terminó los huevos y sorbió el último trago del café. Salió corriendo afuera de su casa. Estaba timbrando ¿No? a dar el amigo que siempre lo recogía. Cerró de un portazo la casa y chizó la mano de su amigo. <risa> es el año 1953. Caminaron hasta ¿No? el ¿No? colegio, no? No? mientras conversaban y el ruido de las tiendas, abriendo sus puertas... El de los pocos autos, pasando a su lado, los ambientaban. <risa> <risa> Oye, Gregorio. ¿Sí? ¿Y qué has pensado para <risa> el proyecto de ciencia la Quiero como algo que revolucione todo lo que hoy conocemos, algo que reproduzca a... los y... compañeros! Mientras el timbre de entrada a clase anunciaba el inicio de la jornada escolar. <risa> no se volvió a tocar el tema, sino hasta que salieron de la clase. <risa> salida de clase se escucharon los gritos de alegría y Adalberto se reunió con el resto del grupo de trabajo para el proyecto de ciencias. Caminaron juntos, tras ellos se iban cerrando las puertas del colegio y de los casilleros, salieron de la escuela y cruzaron la calle para entrar al café de la 34. El café estaba lleno de los estudiantes de grados más altos del colegio ah, sí, no, y ponían rus no, y algo de llave, no mientras se comía no. o se tomaba algo que se pudieran llevar a todos lados siempre sí, sería como un recorrido de los que en la sala o en la cocina pero como dice, se puede llevar a todos lados además la música estaría adentro no, la no, es imposible <risa> yo había pensado mejor en hacer pues las cosas con una erupción controlada pero... controlada, como controlada mira, ponemos agua quién era Martín Pascual <risa> digamos que usted <risa> a mí me parece buena idea aunque yo también quería como conectar una guitarra al radio para, para ver si se podía aplicar como con un micrófono, pero solo con un cabo. Pues yo con cualquiera me siento a gusto, muchachos. Solo que la de Fulgorio me parece que es muy de saturís. Decían ustedes, yo no tengo ningún problema. Como le dije a Alberto, la idea mía es que se puede desarrollar a futuro, porque todavía hay muchos festivales de la ciencia por delante. Permiso, voy al baño. Mientras Fulgorio caminaba al baño. Se encontró con la mesera. Que llevaba el pedido de su mesa, y entró al cuarto para orinar. Las puertas del baño se abrían y cerraban. ¿Qué no, pero... <tose> Ya está la iglesia, ¿a qué hora es en 1350 de la montaña, de 3 a 330 de la tarde, de Hospital General con el directos de Jorge es cierto el maestro Carlos que lo hacer Justamente, de acuerdo, los personajes de Hospital General? No, que invitamos para, bueno, no. sí, para que escuchemos una cantidad de gente que se ha todos los días por los 350, hay algún personaje. <times> <El>, y Marieta también está en Ya vaya a conocer. Sáquelo, sáquelo. Sí, todavía no me ha tocado grabar. No, ah, te escucharemos. No ya no ya, no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Y qué recordás de las novelas de otro, otro? hora. O sea, a, a la señora. O sea, la voy a marcar a ella no, porque queda encima la cara le queda una buena propuesta hágale, hágale tres ¿Eh? hágale uno, saque el micrófono en la mitad sáquelo, sáquelo, sáquelo es el que como tal no pre ¿no? sí que pena que pena ya, la fan pero quedó no, no, no, no, no, no, no, claro, lo, pues, claro, claro o el horario y caso, la frecuencia del la primera persona que empezó a introducir repitamos la volvemos con dos minuticos de lunes a viernes con el video ok Siempre la orden. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Que esté muy bien. Gracias. Estás tomando fotos también, mira. Pues ¿Dónde? Pero no tomaste fotos. Sí, estoy trabajando ya. Digo, me colaboras por favor en la mitad del... Muchas gracias. Ah, no sé. Sí, hombre. Muchas gracias Dios por estar con nosotros en versión beta. Con nosotros que subimos hoy en eh, nuestra radio novela. Ya nos vamos. Que Pero, increíble, la ¿Qué ¿Sí? Oye, ¿Sí? Oye, no. chao Calimán compraba? ¿Qué compraba? ¿Qué compraba? Calimán no! Entonces, ¿qué ha institucionalizado el Viernes del chicharrón? El chicharrón de A los chicharrón de los de los el último minuto. No, el Noa, el el de la historia y el más. Pero, ¿qué día la notaron? con la final? No les corten el Pero lo que alcanzaron a ver como lo que no, no o sea, la otra opción es tener un programa quieto... No, pero ¿sabes también que puede formar parte del escenario más en el programa de ustedes? Por los micrófonos, entrar a alguien y sacarlo, Sí, yo siempre he propuesto eso como locura, yo lo que faltaría que nos lo creamos. O sea, desde el inicio hemos pensado que no charlie, pero sí pueden tener un charla. Claro, tiene que alguien entre por el micrófono y... permiso. Hasta la una cámara que nos tome que el micrófono. Sí, eso le puede hacer, es una parte del O sea, también hay todavía miedo, pues yo le Hasta el momento que No, no, no,